Muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos. Espero que estéis bien. Yo estoy para Chopes, porque entre el calor que hace... Bueno, ya encendió los aires acondicionados. Y que ya he terminado con la piscina. Ya, bueno, casi. Me falta un poquitito, pero ya está casi, casi. A ver si nos podemos refrescar, porque es increíble el calor que hace. Bueno, eh, decía Martin Luther King, un hombre no mide su altura, un hombre o una mujer, porque, claro, en aquel entonces... No mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. Es ahí cuando sabes hasta dónde puedes llegar, cuál es tu aguante, eh, cuál es tu aversión al riesgo. ¿Vale? Entonces, bueno, ayer en la, en la clase de todos los jueves y jueves, no, con los alumnos del curso hacemos eh, webinar en directo. Suelen durar 3-4 horas, dependiendo del día poco. <risas> Madre mía. Eh, y la pregunta era sobre todo de Joan, ¿no? Decía, sí, pero ¿cuándo? Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Es decir, cuando preguntáis continuamente cuándo podemos comprar, cuándo tal, cuándo cual, hostia, es que todavía hay ganar de compra. Aparte, bueno, evidentemente, esta es una comunidad en la que... Como somos bastante realistas, ya sabemos el tapatazo que venía. No nos ha asustado. Yo creo que a los que ya llevan un tiempo no les ha pillado eh, de susto. O, eh, a lo mejor algunos alguno la pilla en en alguna operación. A ver, claro, tampoco... Yo tengo alguna operación negativa. A ver, que ya a pensar aquí que, que uno no comete errores. Eh, yo también me pillo en alguna, pues es normal. Eh, no, no, no en todo, pero, pero en algo seguro que sí, siempre. ¿eh? Eso tenerlo claro. Um, Mientras haya ganas de comprar, no es el momento de comprar. Es decir, el sentimiento general de mercado, uh, si todavía estáis preguntando, bueno, ¿y cuándo puedo meterlo aquí? ¿Cuándo puedo meterlo allá? ¿Cuándo vamos a meterle un enchufe a alguna altcoin con la que está cayendo en el mercado de altcoins? Si tenéis ganas de comprar altcoins, es que todavía no es el momento de comprar. No ha llegado ese momento de desesperación en el mercado. Como sentimiento de mercado, ¿vale? No hablamos técnicamente, no hablamos por fundamentales, hablamos de la tercera parte, tenemos el, el análisis técnico, el fundamental y el análisis de sentimiento de mercado. Y ese es súper importante. Y cuando hay ganas de comprar, cuando digáis, mira, yo esto no lo quiero ver ni pintura, en ese momento es el momento de compra. Bien, luego respecto a la cartera, sabéis que tenemos un montón de altcoins que hemos elegido, todavía estáis poniendo por ahí alguna, me parece genial, eh, todo lo que sea participar, eh, fantástico. Eh, dije que era un 70-30, pero claro. <ríe> eh, alguien me dice, joder, un 30% en altcoins, qué barbaridad. Quieto parado, quieto parado. Tenemos un 50% en Bitcoin. Tenemos un 20% en Ethereum, ya tenemos un 70%. Tenemos un 5% en BNB, por dominancia. Hemos hablado que íbamos a hacer más o menos dominancia. Ya es un 75%, nos queda un 25%. Pero claro, si fueras alumno mío, <risa> sabrías, sabrías, que de ese 25% que queda, todavía hay un 10%, un 10% que es para qué. Justo, para liquidez. Es decir, hay un 10% que se guarda para por si acaso. Con lo cual, con lo cual, el 15% es lo que va a ir en altcoins. 15% de la cartera no está mal. Eh, ¿Por qué es un 15%? Cuando normalmente, a lo mejor diríamos, joder, un 10% en altcoins. Porque estamos en un mercado abajo. Estamos yendo a buscar a comprar en el suelo. No estamos eh, en un mercado alcista, detrás de los precios, ni todas estas cosas. Entonces, podemos darnos un punch. ¿Vale? En el cual, decir, venga, vamos a meterle un poquito más de chicha que no pasa absolutamente nada. Aparte que, bueno, luego ya cada uno, dentro de estas medidas que yo os doy, ¿vale? Ya cada uno que lo haga como quiera. Yo digo lo que yo hago y como yo lo voy a plantear, ¿vale? Esa, esa, esa cartera la vamos a ir llevando a lo largo del tiempo. Vamos a ir viendo cuando lo compramos. Nos va a dar tiempo todavía a hacer vídeo de cada uno de los proyectos de los que vayamos a meter en la cartera. Eh, o sea que, <ríe> piano, piano, porque, bueno, eh, esto, esto es así. Esto va a durar. Esto no va a, van a ser dos días y esto no va a ser un camino de rosas fantástico que os han dicho muchas veces. Eh, no, ¿vale? Entonces, por el camino, yo me entretengo por el camino que, que, que nos queda de aquí a unos meses. Bueno, pues vamos a ir conociendo esos proyectos. Seguramente y con el tiempo, alguno cambiaremos, porque de aquí a la próxima cripto primavera. Va a haber tiempo de sobra para que nazcan nuevos proyectos, para que proyectos que a lo mejor están más apagados consigan un partner bueno y, y de repente digamos, oye, pues creo que puede ser mejor cambiar este por este. Eh, todas estas cosas, y, y bueno, es algo que lo haremos entre todos, no lo voy a hacer yo, yo voy haré una... Pequeña guía de lo que yo creo, ...cómo yo voy a hacer a configurar esa cartera, pero parte de esa cartera, lo que quiero es que toda la comunidad participe, y entre todos, pues oye, oye, ¿qué, qué vamos a elegir? ¿Esta o esta? Venga, votemos, señores. Una encuesta, venga, pu, pu, la encuesta dice esto. Venga, pues bueno, nos quedamos con esta. Ya está, vamos a, a democratizar, ¿no? que se suele decir, una parte de la cartera. El resto no se democratiza. Es así, es así. Me puedo equivocar, pero. Ahora bien. Eso que se elija en la parte democrática de la cartera, eh, yo lo voy a seguir. Yo la voy a seguir. Aunque pienso que en la mayoría de lo que se ha elegido, la verdad, hay 40, ah, se han sumado otro par de ellas, hay cuarenta y tantas altcoins eh, que yo quitando a lo mejor tres o cuatro, dos que no conozco, eh, pero quitando tres o cuatro, el resto no creo que van a dar bastante dinerito. Entonces, bueno. A lo mejor nos equivocamos y quitamos una que da más que otra, pero al final no importa. Es decir, eh, por eso se llama equilibrio de cartera. Tienes, tienes una serie de halcones. Si tú en un, en un mercado alcista, ¿vale? Estamos ahora en un mercado bajista, estamos intentando buscar un suelo, no un rebote, ¿vale? No un rebote. Estamos intentando buscar un suelo. Y un momento en el que nos diga la gráfica podemos irnos arriba. Entonces sí, ¿vale? Eh, vamos a, a, a generar... Un beneficio tal que te va a dar igual una u otra dentro de ese equilibrio de cartera. Al final te va a dar igual. ¿vale? Eh, Dicen, no, es que está subidos ya, ya, pero es que está otra de las que tenemos. Y también os digo una cosa. No voy a más, pero de 10 altcoins, si aciertas la mitad, cuidado, eh, cuidado. Yo no sé los que estáis ahí detrás, que ya habéis vivido anteriormente subidas de mercado, pero, si de 10 altcoins, la mitad, la mitad, 5, eh, son buenas, buenas, 3 son regulares y 2 son batirada a basura, ya te puedes, vamos, que lo vamos para arriba, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, poco hay que añadir porque el mercado está como está, hoy tenemos una vela contraria a la de ayer, que era contraria a la de antes de ayer, y bueno, pues nos dejan el fin de semana un poquito huérfano, así que comenzamos. ¡Únete a la mejor comunidad de pues Cristomonedas! Eso, y dale a la campanita y. Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas. Porque si mi niña lo hice, por algo será. Por ahí debajo tenéis el link de Discord. Si os place uniros. No está. Eh, bueno, Bitcoin, que nos está haciendo una vela de momento no envolvente, ¿vale? Pero igual que la de ayer, es decir. Veis que la de ayer no fue envolvente, lo que está haciendo es una no envolvente. Parece que quiere empezar a comprimir eh, un triangulillo. Vamos a ver cómo lo hace mm, y <ríe> a ver hacia dónde explota. Yo sigo pensando que puede explotar hacia abajo, pero pero si esta mm, subida que tenemos aquí de RSI la va respetando, bueno, porque tenemos sábado y domingo, eh, ha habido bastante bastante volumen de movimiento de... Bitcoin de wallets fríos a, a Exchange, entonces, bueno, los, los, esas ballenitas que, eh, temerosas, pues a lo mejor quieren eh, hacerlo caer durante el fin de semana, que hay menos volumen, ya lo veremos, ¿vale? Eh, cualquier caída que se sostenga a lo largo de esta mecha, ¿vale? Que dijimos, podremos venir a cerrar la mecha, de momento parece que quiere venir a cerrar la mecha, no sé si la cerrará, no tengo ni idea, si a lo mejor mañana hace luego una verde y luego hace una roja y vamos a ver cómo lo hace. Pero si rompemos esta zona de soporte en la que estamos, nuestra querida rose Line, bueno, mi querida, <ríe> y ahora ahora de todos. Eh, si llegamos otra vez a esa zona de 26, 26 pico, incluso hacemos un mínimo inferior, ¿vale? Como el que me gustaría, eso que en cuatro horas se hiciera ahí uno más chiquinino, pero bueno, no importa, eh... Si vamos a buscar eso, o vamos a buscar el cierre del GAP de 24, da igual, lo que sea. Punto de compra. ¿Para qué? Para trading. Yo no lo voy a coger para, para hold, ¿vale? No es mal momento de compra. No es mal momento de compra. Tengo que ver eh, en qué momento está, cuando llegue ese punto, etcétera, etcétera. Si es un punto de hold, pues diré. Vale, voy a enchufar un poquito de hold. Que vuelvo a repetir. Todo lo que compremos por debajo de 30 es fantástico. Lo que pasa es que no, que no podemos estar... Hemos bajado de 30 a 28 una vez, compro. Hemos bajado otra vez, compro. Hemos bajado otra vez, compro. Cuando vamos a bajar a 26 no tenemos liquidez. ¿Vale? Entonces, eh, cuidado con esto. Si vamos a configurar la cartera que vamos a configurar, por ejemplo, eh, todavía no está creada, con lo cual todavía no hemos empezado a comprar ni siquiera Bitcoin. Ni siquiera Bitcoin ni Ethereum. Entonces, bueno, por cierto, de Ethereum hay una buena noticia, parece ser, además lo tenía yo por aquí, eh, eso que eh, las pruebas de, de Ethereum con la fusión de la Testnet de Robsten está prevista ya para el 8 de junio y que todo ha salido de maravilla en las pruebas. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que significa, vamos a ver si ayuda a que esto, bueno, pues eh, pegue un, un tiro hacia arriba, ese rebote que esperamos a una zona 35, para mí máximo 37.4, lo que fue este punto de pivote Ay. en diario, ¿veis? Este que tenemos aquí, que tenemos esta línea, ¿vale? Creo que el rebote máximo iría para esa zona, no creo que fuese más arriba. Si fuese más arriba, sería ya aquí arriba, bastante arriba, es un 45, ya es mucha tela podría darse, eh? cuidado, no nos vayamos a engañar es decir, todo lo que sea y vamos a poner esta línea de tendencia en condiciones que me estoy poniendo malo viéndola <ríe> Ay. vale todo lo que sea, pues llegar a la zona de esta línea de tendencia eh, luego va a ser para caer, eso, esa es mi opinión eh, bueno, pues eh. vale, bien pero, ¿qué es lo que voy a hacer yo? que es la pregunta también eh, un poquito así de, de, del examen cualquier rebote que haya entraré en cortos está. y alguna algo que me queda por ahí que tengo una entrada de compound que teníamos ahí eh, joder una entrada fallida de las que doy en el canal VIP eh, pues bueno tenemos una entrada fallida tampoco pasa nada tenemos una tita antigua también por ahí eh, a lo mejor la vendo no lo sé ya veré, ya veré. Eh, y si no pues me esperaré y cuando baje mucho más porque todavía bajará más le enchufo Enchufo bastante. Eh, era algo que vimos ayer. Fijaros una cosa, tener una cosa bastante clara, ¿vale? Y, y bueno, en cuanto a Bitcoin, es que no hay mucho que decir. ¿vale? Vamos a ver cómo cierra. Importantísimo el cierre semanal. Es al que tenemos que estar muy, muy atentos. Porque si cerramos por debajo de la Rose Line en semanal. Mmm, malo, malo, malísimo. ¿Vale? Malo, malo, malísimo. <risa> tenemos que empezar a pensar en la zona de 24. Um, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Este no es. Este no es. Este es. es. Tenemos que empezar a pensar en toda esta zona roja que está comprendida entre los 23.951 y los 26.779. 779. A no sé qué le dé porque en esta cuña que tengamos le dé por estar aquí rebotar. Eh, no lo sé, no lo sé. O sea, está, pero no está. No veo yo el mercado muy allá para eso, muy animado. Porque además el S&P 500 otro y 158 abajo en viernes. Mal asunto, muy mal asunto, pero muy mal asunto. El USDT vuelve a subir un 3,74%, eh, un 6,17% tiene ya de dominancia. Es decir, hay dinero vale, dentro de, de del mercado cripto que está yendo vale, a USDT. O sea, no está saliendo del mercado. Hay una parte que sí, evidentemente, y más después de lo de Luna. Eh, pero, bueno, se va manteniendo la cosa. Se va manteniendo... A pesar de eso, la dominancia de Bitcoin hoy está cayendo. Las altcoins está cayendo y el total market cap está cayendo. Está todo rojo, rojo, que te quiero rojo. Por cierto, Ethereum se ha comportado muy bien. Sigue comportándose muy bien. Eh, otra cosa que decíamos ayer, vale, para que os hagáis una idea de cosas también de las que hablamos. Eh, fijaros que fecha, 27 de diciembre. Si veis el precio del 27 de diciembre, ya lo dijimos. Creo que ayer también lo dije en el vídeo. El 27 de diciembre es la fecha en la que estamos en la que hemos tocado con Bitcoin eh, a precio Bitcoin y sin embargo en Ethereum estamos todavía ahí arriba se ha comportado muy bien y bueno pues eh, creo que las noticias que vienen en cuanto a Ethereum puede ser que hagan que tenga una una subida mayor y yo, vamos, yo creo que va a tener mejor rendimiento como suele ser habitual que que Bitcoin ¿vale? ahí tenemos esta zona de mínimos un toque dos toques tres toques tenemos uno y dos abajo pues posiblemente después de hacer uno y dos suelos vaya a intentar de alguna forma en algún punto de la línea de tendencia ir a tocar creo que esta confluencia que hay aquí o inclusive esta otra aquí ya veremos a ver cómo se comporta va a depender mucho de lo que el mercado nos vaya nos vaya diciendo eh, total market cayendo el oro planito ha caído un poquito, ahora sube, está intentando ahí peleándose con la M20, no está, no está nada mal, y vuelvo a repetir lo que dije, si vemos cómo se sea el desempeño del oro desde el día 1 ¿vale? hasta el día de hoy, eh, todavía le estamos empezando a ganar ya un poquito más, inclusive, yo lo tengo un poquito más abajo, vale, no importa, pero de, bueno, de media, de media hoy sí, ayer, <risa> de aquí no, pero ayer sí, y hoy también, si sí estamos un poquito en beneficio, eh, muy poquito, muy poquito, pero no me importa, es decir, Vuelvo a repetir, cuánto han bajado las acciones, cuánto ha bajado Bitcoin, dónde está el refugio de valor, ahí se siente, en el oro, ¿vale? Esa es la realidad. Lo, lo que os cuente en películas de indios. O. Pues bueno, pues ya, eso es otra historia. Vamos a las altcoins. Las altcoins alguna, melos. Melos. ves, ¿ves compañero, como yo sí sigo melos? Claro que la sigo. Y eh, hice una entrada cuando rompió la EMA20. He hecho una entradita. Entonces, bueno, llevamos un 30% de beneficio. Eh, la voy a aguantar, la voy a aguantar porque aunque está en esta zona que le puede mandar otra vez abajo, veo que ha roto la zona de 50, vamos a ver si mañana sábado o sabadete es día de altcoins y es capaz de llegar aquí. A esa zona que teníamos ahí marcada ante, antigua, ¿vale? Y si llega aquí, claro, es que desde donde estamos, rompe la media de 50 y nos llega aquí es un 32%. Entonces, a lo mejor ahí sí la suelto y luego ya la espero un poquito más abajo, vale, pero muy bien porque es que al ver la recuperación en V que estaba haciendo digo, uy, EMA20 la ha intentado Mecha, con lo cual por lo menos hasta la Mecha irá, le ganaré un 10, un 15%, pero no, no es que al final, eh, pues bueno, pues ahí se ha quedado y, y lo voy a, pues, la voy a mantener hasta la zona de 0,22 ¿vale? 0,22 es venta y, y ya está no, lo de 0,21 y medio este, este cierre que hay aquí ahí 0,20 cinco, 0,21 ¿Vale? 0,21 es muy, buen, muy buena zona para como un trade para, para dejarlo entonces bueno, eh, si 30 si subimos otro 30 me pues, no sé si, encantó de la vida ¿vale? eh, el resto pues bueno están las altcoins bastante chungas ZRX ahí ha dado un poquito, los presets, dinero gratis tenéis por ahí un link si que os queréis apuntar a presets, el buscador que os da dinero gratis y además acaba de estrenar su mainnet tiene nueva red eh, lo cual eh, empezará a que todo vaya un poquito mejor, tendrá seguramente un puche de mercado, pero está subiendo un medio porque acaba de estrenar su mainnet. Eh, entonces, bueno, eh, creo que no está mal. Os dejo por ahí abajo un link por si os queréis apuntar a, a Presearch. En vez de utilizar Google como buscador, utilicéis pre-Search y ya está. Y, y funciona, eh, a mí funciona muy bien. Te va dando tokens cada vez que haces una búsqueda. Daba menos, ahora no sé si van a regularlo, a dar otra vez poco a poco eh, algunos tokens más, con el tema de la mainnet nueva. Eh, bueno. Mmm, es un proyecto que va evolucionando, lleva desde el 19 o del 18, por ahí. ¿vale? Y bueno, pues yo le he sacado unos cuantos miles de tokens ya. Eh, y cada vez que sube a 0.30, 0.40, pues los vendo. Mil tokens, 300 dólares, gratis, que haces al cabo de tres meses, seis meses, un año, depende de cada uno lo que lo utilice. Pero si lo utilizas y hoy además haces referidos, cada referido te da 25 tokens, ostras, eh, no está mal, ¿vale? Eh, así que bueno, pues, pues ahí, ahí os lo dejo. Eh, también tenéis eh, links de referido de más gente del canal en el canal de Discord, en la parte de, de referidos, podéis poner ahí vuestros referidos de lo que sea, de cualquier cosa que, que pueda ser interesante, no pongáis mierdas, ¿vale? Eh, las mierdas mejor dejarlas para, para otro lado, pero sí, sí, que se pueden poner ahí, pues bueno, referidos de cositas que estén interesantes. Eh, bueno, Idex también anda por aquí, hard Voxel... Eh, OVR, que siempre que bajaba Bitcoin, OVR sube, esto es contra ETH, ¿vale? Eh, y Monero, Monero 446, muy bien, sí señor. Yo creo que Monero y Citacash, a lo largo de este próximo, eh, la próxima quito primavera que hay y demás, todas estas monedas de privacidad tienen que tirar más de lo que han tirado hasta ahora, tienen que tener su hueco, aunque bueno, Monero ya... <ríe> veis eh, como, como podemos observar, sí que ha, ha reclamado Que estoy aquí y sigo vivo Atom, mira, 3.23, muy bien eh, Una pena que perdiese esta zona Pero claro, es que con la que ha caído, qué menos Se nos ha venido la zona de soporte Y vamos a ver qué tal, a ver si de verdad rebota desde aquí A ver si es capaz de hacer algo O tiene que buscar un par de suelos Aquí veis que hizo tres marías Una, dos y tres, y luego para arriba Bueno, es un comportamiento muy típico eh, de, las, de las altcoins, bueno, de las criptomonedas en general Incluido Bitcoin, Ethereum en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin Bueno, pues están moviditas Porque como Bitcoin está bajando Bueno, pues algunas eh, cogiendo carrerilla contra Bitcoin Por ejemplo, ZRX que sube como un 9% contra el dólar Sube un 18 y pico contra Bitcoin Si, la, si estás dentro y la vas a vender eh, y, la, y estás dentro contra el dólar A lo mejor te interesa venderla contra el Bitcoin Ganas el doble Luego cuando el Bitcoin suba, vuelves a ganar más eh, Depende un poquito del objetivo de tus trades, ¿vale? Eh, si lo tienes para tres si la tienes para para Hall, pues bueno, pues mira, aquí tenemos el token del Atlético de Madrid subiendo de Monero eh, por aquí Atom eh, Zcash, Pax, Gold Zilica, bien bueno, pues tenemos unas cuantas en, en verdecito, ya empezamos a tener menos beneficios, y ya en rojilla, ¿quién está el farolillo rojo? XUS, eh, Walton Chain, que ayer estaba subiendo, pues hoy Rakatanga, mm, normal, es un, un recorte normalito, pero veis recuperación en V, posiblemente se nos venga hasta aquí arriba, a la zona de 1.068, 1.050, bueno, pues oye, bueno es, bueno es. Eh... En cuanto al resto del mercado, poco más que decir. Señores y señoras, mmm, no hay mucho que hablar. Ya sabemos que eh, en el mercado semanal, tal cual lo tenemos ahora aquí marcado, ¿vale? el objetivo real, realista y que ha habido siempre es la media de 200. Esta línea amarilla que tenemos aquí, que está en la zona de 20 y 244, venimos persiguiéndola desde que estaba por aquí, por 17 y 18, ¿vale? cuando dijimos, cuidado que perdemos esta zona y nos pedimos por aquí, estamos aquí. ¿Vale? Y cuando perdimos la primera vez la m 20 Dijo, cuidado, perdimos la EMA 50 dije, más cuidado todavía Y si la perdemos, rebotaremos y luego la perderemos Y iremos a por la de 100 Y eso, ¿y el objetivo cuál es? La de 200 Punto, ni son los 24 con el gap Ni son No, el objetivo es 200 Y os invito A que vosotros mismos eh, Con vuestras gráficas os vayáis A, por ejemplo, eh, Bitstamp ¿Vale? Eh, y en Bitstamp, veis que tenemos aquí estas líneas Antiguas, de subida, de posibles, el cripto invierno el verano, que tenía que haber llegado hasta aquí y no lo hemos pasado de la mitad pues bueno, nos hemos fastidiado ahí eh, media de 200 media de 200 media de 200 cuando salió al principio, entonces bueno lo normal es otra vez media de 200 y incluso alguna mechita suelta por ahí, ¿vale? pasó aquí, aquí poca mecha fue y aquí también pasó, entonces bueno Vamos a ver qué quiere hacer, en cuánto tiempo, ¿vale? Porque la pregunta de cuándo, cuándo, cuándo, pues eh, no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, eh, yo soy partidario de que eh, tiene que hacer esa caída, no hasta aquí todavía, todavía tiene que haber otro rebote y luego ya vendrá esa claudicación final eh, y tiene que pasar varios meses, ¿vale? No es algo de... no es algo de dos días. Si va demasiado rápido, entonces a lo mejor el hundimiento va más allá de eso y ya sería algo igual que... Eh, el bull run fue atípico, vale, se paró en un punto bueno, pues que, que nos dejó a todos un poquito como light. Eh, también eh, va, puede ser atípico este equipo invierno y irse eh, un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Bitcoin eh, se va a enfrentar a una crisis económica. Y eso es la realidad. Entonces todo esto tiene un ciclo. Ahora están, ya sabemos que la Fed está subiendo tipos de interés. Eh, a medida que suben los tipos de interés, los mercados se van a la mierda, cuando de repente venga una recesión, porque los tipos de interés están muy altos, será dentro de unos meses, eh, dirán, uy, vamos a empezar a bajarlos, y cuando empiecen a bajarlos, será cuando el mercado era, uy, y nos tenemos que ir todos para arriba, y seremos felices y comeremos perdices, y empezaremos otra bola, a generar otra bola de nieve, que no sé cuánto tiempo durará, pero que tenemos que aprovecharla a tope y eso es lo que tenemos que planificar. Así que, poco más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.